Creí que serías más grande. Pero sin ninguna duda eres tú. Estás muy lejos de casa. Eh? ¿Qué quieres? Uh, ya conoces la respuesta a esa pregunta. No sé lo que buscas, pero yo no lo tengo. Deberías irte. <risa> Y yo que pensaba que los de tu clase erais más civilizados, mucho mejores que nosotros, más inteligentes. Sin embargo, tú te escondes en el bosque como un maldito cobarde. Tú no quieres que luchemos. Uh. Pues resulta que sí que quiero. ¡No! Vete de mi casa. Tú tendrás que matarme para que yo haga eso. Te lo advertí. ¡Al fin! ¿Te lo buscaste? Oh. <sighs> Decepción, vamos, pelea. Dime lo que quiero y el dolor para nada, así de fácil. ¿Por qué hay dos carros? ¡Márchate! de okay! He tocado un ¡Márchate! <gasps> ¿Quién esconde? ¡Ah! ¡Ah! Viejo y lento. No deberías haber venido a Midgard ¿Quieres volver a probar? Hablas demasiado. ¡Ah! ¡Ah! Quieres hablar, ¿eh? Muy bien, quizá lo haga quien sea que tengas en la casa. ¿Quién es? ¿Quién crees que pueda encontrar? Averigüémoslo. te marchas ah, cuando dime el dios solo quería respuestas pero tenías tenías que sacar el orgullo por mucho que me ataques no me vencerás tu viejo cuerpo cederá, pero antes de que esto acabe, debes saber una cosa... No puedo sentir nada de esto... comprobado de sobra. No hay nada que pueda hacerme daño. Esta pelea es inútil. Tu resistencia es inútil. No tenía por qué ser así. ¡Patético! Uh. ¡No puedes uh. ganar! ¡No siento nada! Pero tú... lo sientes todo. Y sigues intentándolo. No soy como mi hermano. Si no hubiera estado lo que quería, esto no habría terminado así. Pero no. Acabemos con esto. No puedes vencerme. Oh, my que al fin me hiciese sentir algo pero nada imposible no entender nada yo no te necesito para nada Kratos, esto no tiene nada que el camino que sigues la venganza no te traerá la paz. Lo sé. Tú... Ya me encargaré de ti más tarde. La familia primero. Otra vez. Puedo convencerlo. No. ¿Qué no. no le harás daño. No, chico. Bien. Oh, yeah. Detente. No. no, Atreus. Respira. Estás sangrando. Respira. No, es mi sangre. ¿Qué es esto? <ríe> Puedo sentir esto. <ríe> Puedo sentirlo todo. <ríe> ¿Es... vulnerable? ¡Atreus! Estoy aquí. Estoy bien. Yo estoy de maravilla. Nunca me había sentido tan vivo. <risa> ¡Alto! ¡Riva! Sí. Sí. ¡Sí! ¡Sí! Tienes por qué hacerlo. Allí, deténlo. Por favor, ya ha habido suficiente dolor. Uh, ¡Cállate, <tose> monastery 你 binary Yo ¡Nunca me he sentido tan vivo. <risas> Irónico. ¿eh? ¿Qué? favor. Está derrotado, padre. ¿No es una amenaza? No vuelvas a venir a por nosotros y no te acerques a ella. No necesito tu protección. evitarlo verdad madre no importa lo que haga o diga nunca dejarás de interferir en mi vida estaba intentando protegerte estaba he cometido errores lo sé pero ahora eres libre Tienes lo que quieres. Intenta encontrar el perdón y podremos construir algo nuevo. No. No. No, no podemos. Porque nunca te perdonaré. Aún tienes que pagar por toda una vida que me has robado. He pagado. ¡Ya he pagado! Pero si solo verme muerta te hará sentir completo. Y hará que todo se arregle. No te detendré. No. ¿Por qué? ¿Por qué te importa esto? Podrías haberte alejado. El ciclo termina aquí. Tenemos que mejorar. No. No. Lieve. No, no, no, no Mi niño, mi querido y dulce niño Freya Él lo eligió Haré descender sobre ti todas las agonías y violencias imaginables. Pasaré tu cadáver por todos los rincones del reino y alimentaré a la peor escoria de Helheim con tu alma. ¡Esta es mi promesa! ¡Te ha salvado la vida! ¡Me lo ha arrebatado todo! Eres un monstruo. Transmites tu crueldad y tu ira. Nunca cambiarás. Entonces no me conoces. Te conozco. Lo suficiente.